Hablando con Jesús podcast. Estar también en Facebook Live en unos, en unos segundos. Y siempre, una vez más, dan en esa gloria y esa honra y ese poder a nuestro Padre Padre Celestial. Hoy con un tema maravilloso que nos trae el Señor. Yo creo que ya nos están diciendo que nos vamos a conectar aquí en Facebook Live. Y estamos conectados una vez más. Bienvenidos una, a, a Hablando con Jesús Podcast otro domingo más, a las 7 de la mañana, hora Bogotá, Colombia. Y el Señor nos trae un tema maravilloso. La semana pasada, ¿te acuerdas que estábamos hablando sobre los ataques espirituales? Estos ataques espirituales, pero el Señor hoy nos invita que eh, el tema una vez más de hoy se ha, se ha titulado Guarda tu corazón de entonces ese es el título de esta mañana en esta tarde o en esta noche en el momento que tú nos veas, nos escuches aquí en, en Hablando con Jesús Podcast también ingresados en el grupo de radio eh, siempre haciendo, guardando nuestro corazón para ayudar eh, para no tener, para no juzgar para no tener rencor, para no tener idolatría para uh, uh, ayudar a aquellas personas que realmente lo necesitan. Y es por eso que el Señor, eh, en la semana que pasó, hicimos cosas maravillosas. Te lo, te está, ya estamos haciendo edición de video para que pueda, puedas ver, vamos a compartirlo, eh, lo que el Señor está haciendo en, en nuestras vidas y siempre en la gloria, y la honra y el poder a nuestro amado Rey en el nombre poderoso de Jesús, siempre agradeciéndole al Señor todo lo que hace en nuestras vidas y, y poder ayudando al prójimo y si lo, y es algo que él, la misma palabra nos dice, nos invita a que yo demos a los demás para que realmente, él, eh, porque el Señor nos dijo que si uno ayuda al, al prójimo, Él, es, él no está ayudando a esa persona, sino está ayudando al mismo Señor. Padre Celestial, por la gloria, te damos gloria y honra, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos esta mañana, Señor. Y te invito a que cierres tus ojos en este momento, vas a abrir el corazón al Señor y siempre dándole esa gloria y esa honra a nuestro amado Padre Celestial. Amado Rey, poderoso Señor, te queremos dar gloria, honra y poder, Señor, por ser tan bueno, tan maravilloso, Señor, y porque tus tu misericordia, tu gracia, Señor, con cada uno de nosotros es grande y maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque hoy en este tema guarda tu corazón, de, nos vas a hablar a lo más profundo de nuestro corazón, a lo más, a lo más profundo de las tablas de nuestros corazones, Señor. Nos vas a decir, nos va a... Nos vas a hablar con amor va a haber, De pronto va a haber una exhortación Señor Porque qué Padre no corrige a su Hijo Como tú nos corriges a nosotros Señor En el nombre poderoso de Jesús Esta mañana en, aquí hablando con Jesús propio Señor Siempre Señor dándote la, la gloria Siempre dándote el poder Señor Padre Celestial Aquellos que se conectan amado Padre amado Te pido Señor que tú seas tocando sus vidas, quitando todo, todas las cosas en su, de su, eh, toda maquinés, Señor, que el enemigo ha querido poner en sus mentes, y cuando llegue a esa mente, pasándola a su corazón, Señor, te pido, Padre Celestial, porque aquellos líderes, aquellas personas, Señor, que predican la buena nueva terrena en los cielos, aquellas iglesias de sana doctrina, Señor, Señor Padre Celestial, que tú seas respaldándolo, Señor, amado Rey, amado Rey, cuida tu pueblo, Señor, estamos en tiempos postreros, Señor, y que ese pueblo sea un pueblo más para celestial que únicamente quiere buscarte por una bendición, Señor, sino para estar contigo en una vida eterna, en el nombre poderoso de Jesús, porque realmente somos esas atalayas, Señor, en este mundo. Tú nos has puesto donde nos has puesto, Señor, con una razón de ser, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Señor, poderoso Rey, yo te pido por cada uno de mis hermanos, por sus peticiones, amado Rey, te pido por esos líderes, Señor, que están haciendo las buenas nuevas del reino de los cielos, Señor, ayudando al prójimo, como lo dijimos hace unos segundos, Señor, Padre Celestial, dando de comer, Señor, dando Padre Celestial, evangelizando que es lo más importante, Señor Padre Celestial, Padre amado, Padre la gloria, te queremos agradecer, Señor, por lo que permites en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, Tú todo permites con alguna razón de ser, Señor, te pedimos por nuestra nación de Colombia, te pedimos por aquellas personas que nos escuchan, nos ven, Señor, por diferentes lugares en el mundo, Señor, porque ha sido Tu voluntad, no la muestra, amado Señor, Tú eres el gran productor, el gran director, eh, el gran Padre Celestial, eh, el gran productor, Señor, de, de todo esto, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos dar gloria y honra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, y que tu Santo Espíritu siempre esté con nosotros, Señor, en nuestro altar, en nuestro salir. para tu gloria y tu honra, amén y amén. Maravilloso eh, el tema que nos trae el Señor en el día de, de hoy, un saludo muy buenos días eh, para la iglesia cristiana uh, Restauración Bará, un, un saludo grande y poderoso desde de aquí de Bogotá, Colombia un trabajo maravilloso que están haciendo allá una labor social maravillosa que están haciendo y le damos la gloria ahora al Señor porque lo, lo permite y, y ya muy pronto ya, ya, ya se está gestionando van a haber ayudas para esos pequeños, esos, esos pequeños esas pequeñas, estas ayudas no me gusta hablarlas así porque, no sé, es, es como siempre lo que hacemos con nuestra derecha, que lo sepa para la izquierda, a la izquierda, a la derecha. No, no me gusta, pero eh, ya, ya, se está, ya están llegando aquellas ayudas para poder de comer a sus pequeños. No va a ser algo grande, pero siempre dando lo mejor, lo que, lo que el Señor nos provee en el nombre poderoso de Jesús. Y este, y este tema guarda tu corazón de mira que el Señor en esta semana como una vez más te lo estaba diciendo hace el domingo pasado que tenemos guerra, una guerra espiritual y esa guerra espiritual necesitamos tener, tener cuidado con lo que hacemos, con lo que cuidamos debemos orar, debemos tener una comunión con el Señor y el Señor también nos habla en este domingo nos va a hablar en este domingo que guardemos tu corazón y el Señor precisamente me lleva a Ezequiel me lleva eh, al capítulo 3, el versículo 27 una palabra maravillosa cuando eh, el Señor, eh, aquí el Señor nos habla y nos dice mas cuando yo hubiere hablado abriré tu boca y, y les dirás así ha dicho Jehová el Señor, el que oye oiga y el que no quiera oír no oiga porque casas rebeldes son una palabra que el Señor está diciendo, guarda tu corazón, cuando yo te diga que hables vas a hablar, y les guste, que les guste, que no, no, pero algo muy importante que he aprendido del Señor, debemos de, de decirlo con amor en el nombre poderoso de Jesús y es algo que el Señor nos está diciendo guarda tu corazón de y el Señor nos va a decir en algunos el Espíritu de Dios nos va a decir en qué punto necesitamos guardarnos porque en esos ataques espirituales en ese mover, en el día a día y en, ese, en, ese, en ese camino en esa verdad el camino la, el perdón, la verdad, el camino y la vida que es Jesucristo debemos de, de, de tener cuidados si queremos ser más utilizados como para el Señor entonces tú dirás, claro que sí entonces eh, debemos de cuidar muchas cosas en nuestras vidas, en la vida espiritual Y mira que mucho antes de este versículo, el mismo capítulo 3 de Ezequiel nos dice Hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte Mira lo que nos dice el Señor El Señor nos está diciendo, va a hablar por ti, por medio de ti Pero también te va a decir bueno, yo te diré a qué momento y qué decirles Como el Señor nos está hablando en este día Maravilloso, mmm, como siempre lo digo Ese sol que me resplande es su presencia En el nombre poderoso de Jesús Y hoy en la primera parte que el Señor nos quiere hablar Aquí en hablando con Jesús Podcast eh, por, Hablando eh, por uh, Facebook Live Y también nos, pues, las personas que nos están escuchando por Cristianos en la Gloria Radio El Señor nos está diciendo juzgar mucho cuidado cuando tú juzgas a los demás y, nos estás hablando, y el Señor nos habla en Mateo en el capítulo 7 versículo 1 y 2 y si, ti, y si, si vas a tomar apuntes, toma apuntes si quieres volver a ver el video, la emisión después de que termine esta, bienvenido Las veces cuando tú quieras verla, compartirla no te quedes únicamente con esas palabras Repara, eh, comparte las buenas nuevas del reino de los cielos y lo que el Señor nos está hablando en esta, en esta mañana es que cuando guardas tu corazón, no juzgues, y mira que el evangelio de Mateo nos dice, no juzgues para que no seas juzgado, no señales, no critiques, nos está diciendo el Señor, porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgados con, con la medida con que medís, os será medido, entonces mucho cuidado como esa parte espiritual en que tú estás, ese nivel de, de gloria, como yo lo digo, en el nombre poderoso de Jesucristo, como el Señor nos ha llevado de gloria en gloria, nivel en nivel, el Señor cada día nos sorprende, y cosas maravillosas, y, y es por eso que la semana pasada, el sábado, el, no, no era el, no ayer, el antepasado, el Señor se glorificó, y como les digo, eh, cuando fuimos a ese lugar vulnerable aquí en Bogotá, Colombia, yo digo que las personas que realmente van a una iglesia y, y únicamente van por, a, por ir, pero realmente no buscan la presencia del Señor, cuánto me encantaría que fueran a estos lugares. Y realmente, y yo sé que hay muchos líderes que me, que me están entendiendo lo que yo hablo. La gente no entiende hasta que esté en esos lugares, y esas personas... Muchos dicen, recibimos ayuda Pero nos gustaría que esas personas que nos dan esa ayuda vinieran a que realmente vieran la necesidad que hay Y por eso el señor dice No juzguéis Mucha gente dice, pero esa gente vive por allá En los suburbios, invadiendo Pero ¿por qué? Porque están viviendo allá Tú no sabes la razón Tú no sabes en los zapatos que ellos tuvieron que, que pasar oh, Hay personas buenas, personas malas Sí, como todo, como la cizaña como el trigo, hay de todas las iglesias también. En tu iglesia, tú vas a decir, uy, que exagerado. No, es que la misma palabra lo dice. Y el que va a recoger la cizaña, a partir la cizaña y ese tigre, ¿quién va a ser? Los agentes del Señor, el Señor, no nosotros. Si la enseñanza está ahí, es por algo, para hacerte madurar, para hacerte crecer. Y por eso el Señor nos está diciendo, guarda tu corazón de juzgar, guarda tu corazón de mirar al hermano y decir, mira lo que está haciendo, mire lo, lo, lo que hace y mire y si está siendo muy utilizado. Y si está siendo muy utilizado, pues, ¿por qué? Porque realmente hay un compromiso, no está perdiendo el tiempo, fijándote en lo que hacen los demás, sino realmente llenándose en la presencia del Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. No juzgues a los demás, no juzgues a tu familiar, al vecino, no juzgues a nadie. Si todo pasa, pasa por algo. Y es por eso que el Señor está diciendo, si te estás dando esta bendición bendiciones por algo quiero mirar cómo tú reaccionas, quiero realmente mirar cómo es tu comportamiento y es por eso que el Señor cada día que hacemos por ejemplo en estas obras sociales nos enseña muchas cosas y nos enseña a crecer uh, espiritual ante todo y humanamente y es por eso que el Señor nos está invitando y te está invitando a decir quiero que madures más en esa parte, quiero que realmente entiendas que yo no te juzgo yo más bien tengo misericordia, tengo gracia de ti, y es por eso que cada día, mi misericordia, mi gracia te ve a través de mi hijo y, y es como voy a ponerte un ejemplo, en el nombre poderoso de Jesucristo digamos que, perdona el ejemplo es por ejemplo que Jesucristo fuera en estas gafas y el Señor eh, sea yo, no me puedo comparar con el, con el Santo Israel, no me puedo comparar, si no es un ejemplo y que el Señor cada vez que te mira a ti, él te ponga esas gafas. Y te ve sin pecado. Te ve con una misericordia. Y cada vez que te. Si él se, se llegara a quitar esas gafas, ¿qué pasa? Pecado. Maldad. Mejor dicho, él, quería, él quiere como que. No. Pero su hijo. O sea, un ejemplo. Estas gafas. Él es el abogado para con nosotros y les diciendo, Padre, ve, ve a esa persona, ve a ese líder, ve a esas personas que están juzgando, están criticando a través mío, porque yo pagué un precio de sangre, Señor, a Padre, a, amado Padre, y mire lo que estoy haciendo por ellos. Y yo te, y yo imploro, y yo te ruego, Señor, y yo, te, y yo me imploro ante ti, está diciendo el Señor Jesucristo, para que tú los mires con misericordia, lo mires con el amor y son lo que representan esas gafas en el nombre poderoso de su nombre es por eso que el Señor cada día nos está hablando en lo más profundo de nuestro corazón y algo muy importante en, en esa parte es que mucha gente cuando juzga hay mucho rencor y es el segundo punto que nos está hablando el Señor en este tema maravilloso que dice guarda tu corazón y es por eso que cuando tú guardas tu corazón el rencor y puedes ir a Eclesiastés. en Eclesiastés nos, nos dice eh, en el capítulo eh, 28, eh, 6, 7, si no estoy mal, 28, 6, 7, eh, nos dice, Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuando ha de ser, quien se lo enseñará. Miran que la misma palabra no, no lo dice Y el Señor sabía lo que venía A él no le tomó de sorpresa Que su pueblo es un pueblo lleno de rencor Un pueblo, no estoy juzgando Pero vemos en las iglesias que tiene mucho rencor Entrar a los templos Tú le preguntas a un hermano, a una hermana A un siervo, una sierva ¿De qué se habló la semana pasada? ¿O cómo fue tu semana? Y igual de haber pensamientos positivos, igual de haber pensamientos buenos, que hay? Un juzgamiento, un rencor. Recuerda que el Señor te, nos adoptó y te adoptó y te dijo, olvida tu pasado. Un pasado que de pronto, si tú recuerdas cuando tú eras niña, tú eres niño, eh... Tú te caíste, tuviste heridas, y hay cicatrices de esas, de esas heridas de, de cuando eras niño. Algunas las recordarás, algunas, a otras no, tú dirás, ¿pero, pero ¿qué pasó aquí? Y tú le preguntarás a tu papá, a tu mamá, ¿qué me pasó aquí? Y tu papá y tu mamá te dirán, esto fue lo que hiciste por esas travesuras y tiene cicatrices. Pero no las recuerdas porque fue un pasado. Y ese pasado puede ser ese rencor, puede, de pronto puede ser esa violación, de, puede, de pronto puede ser algo que te pasó, no sé Pero tú me irás, me violaron y no lo puedo pues, superar Muchas personas no lo han podido superar Yo te digo, hace mucho tiempo, un, un familiar trató de abusar de mí Me da pena decirlo, no, esto es testimonio Esto es para que puedas descansar en el Señor y yo descanso. he aprendido estoy aprendiendo cada día a descansar en el Señor y Él me está enseñando realmente descansa en mí, ten fe y como decía me decía esta mañana el Señor en esa oración que yo hacía con Él me, eh, descansa y cada vez que cuando tú ores ora con confianza con fe, no teniendo rencor no juzgando y realmente apóyate en mí te dice el Señor y es por eso que el Señor nos está diciendo, nos está quitando estas vendas de nuestros ojos espirituales y también de esta cara está diciendo, yo ya pagué un precio. Yo ya qué y, y, y una vez más el ejemplo que te, que, que te di hace unos minutos de estas gafas, una representación del hijo Y el padre mirándonos a través del hijo diciendo, yo no te miro con rencor por lo que le has hecho a tu papá, a tu mamá Por lo que le has hecho a tu hijo, hijo por lo como te trata, uh, tú tratas a tus padres Yo no te miro así, yo te miro con amor, yo te miro con mi misericordia y quiero lo mejor para ti pero tú dirás, pero estoy pasando por un momento de tribulación y él te dice, sí, yo sé que estás pasando por tribulación yo únicamente no estoy en los momentos buenos yo también estoy en los momentos malos pero yo te estoy diciendo que tú vas a aprender algo de esto yo quiero que tú aprendas y que confíes más en mí te dice el Señor entonces en ese momento de, de, de, de no juzgar, de no tener rencor el Señor está diciendo, ten Aprende de mí Y tú dirás, ¿cómo puedo aprender de, mí, de ti, Señor? Leyendo mi palabra, teniendo esa comunión Teniendo esos devocionales con, con tu familia Con tu esposo, con tu esposa Pero tú dirás, mi esposo y mi, esposo, oh, mi esposa son inconversos Y no puedo Y tú ora Ora por aquellos Porque aquellos que oraron por ti Mira lo que tú, lo que tú estás haciendo ahora Estás mostrando que tú eres una embajadora y un embajador del reino de los cielos. Y eso es lo que está, el Señor, está haciendo el Señor en cada uno de nuestras vidas. Y es por eso que el Señor en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, el momento que tú nos escuches eh, eh, por la emisora, en este momento, que estamos en la club de radio, eh, en Hablando con Jesús Podcast, escuches en, en directo o en diferido, eh, el Señor siempre tiene un mensaje para ti. El Señor puede hablar por medio de este servidor, de otro líder, hasta de una persona del mundo. Si el Señor habló por medio de un burro, no estoy diciendo que soy un burro, pero estoy diciendo que el Señor nos está enseñando que debemos ser lo contrario a lo que vemos en este mundo. Que este mundo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llamamos malo. Entonces, el Señor no vino a que nosotros juzguemos. ¿Quién es el juez? El Señor. Él juzgará, Él perdonará, pero qué injusticia porque este Señor mató a muchos niños y todo no lo estoy defendiendo pero el Señor es el Señor, si Él quiere perdonar lo perdona, el que no y, y, y, y, y tú me dirás pero, pero por qué porque es Dios nosotros somos dueños de Él todos somos la creación, pero no todos somos hijos de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, su alma, su alma me alaba te alabo Señor, mi alma te alaba Digo, en el nombre poderoso de Jesús, otra parte de esa de guarda tu corazón de que nos habla el Señor en el nombre poderoso de Jesús es eh, la idolatría hoy se ve una idolatría tremenda los hijos son bendición pero se están idolatrando a los hijos demasiado se están consintiendo mejor dicho eso es una bendición para que Dios nos da a nuestros hijos pero hoy en día nosotros los seres humanos estamos idolatrando a los hijos los hijos son prestados, pero tú dirás que es sagrado, no, los hijos son prestados, son, necesitamos cumplir, dejar ese legado de lo que dice el Señor, que debemos de infundir esa palabra en, la, en las tablas de sus corazones, porque hoy le preguntas a un chico, a una chica, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios?, de que cuántos, eh, ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Cuál es el último libro de la Biblia? ¿Qué nos dice Juan? ¿Qué digamos? Juan 8.32 No te van a poder responder Porque no se está haciendo la tarea Realmente no se está haciendo la tarea Y es por eso que el Señor nos está invitando a no juzgar, a no tener rencor, a no idolatrar. Hoy se está idolatrando mucho y, y se está viendo y lo, y lo y he compartido con muchos hermanos, hasta con mi esposa. A un animal. Hoy se quiere más un perro que un niño. Hoy se quiere más un gato que un, que un niño. Hoy, la, hoy en día la juventud, eh, y una vez lo compartí, eh, eh, con mi esposa aquí parecemos como eh, los egipcios. Los egipcios tenían sus estatuas de, de perros, de gatos y todo eso. Hoy vemos una, un pueblo de Dios que lo está idolatrando como sus hijos. Igual de ese, por ejemplo, cuando uno va a verte, nosotros tenemos un perro. El Señor me llamó mucho la atención porque estaba haciendo eso. Estaba haciendo eso y como es el de la dolatría, y me llamó la atención al comienzo que tuve un animal. Y, y desafortunadamente, cuando tú eres un veterinario, y como es, y, y el uh, mamá, papá, y yo, no, no, ese no es mi hijo, ese es un animal, un perro, es un gato, o bueno, el, tiene que ser el dueño de este perro, de esta, per, de, de esta perrita, pero no, ¿dónde está el papá o la mamá. ves sí, como de la tealotría y, y es preciso que el Señor nos lleva a, al Salmo 115 del 3 al 8 y mira lo que nos dice este Salmo del 3 al 8 en el nombre poderoso de su nombre en el batalaba, Señor nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho, los cielos de ellos son plata y oro obra de manos de hombres, tienen boca, Man, mas, no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen tienen narices mas no, uh, mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Hoy vemos muchas personas también idolatrando imágenes, algo que yo digo, hace mucho tiempo vine de uno de un hogar católico y la y pues la ignorancia de uno. Pero gracias a, a Dios que cada día nos está enseñando y nos está quitando vendas. Y, y nos está enseñando a través de que de leer su palabra, de escruiñarla, de entenderla, de que no debemos adorar imágenes. ¿Pero dónde dice eso? Tú me estás preguntando Léete Exo, el capítulo de Éxodo Capítulo 20 Y verás que, lo que, el, que, el, que al Señor no le agrada que hagamos eso Dios es un Dios celoso Dios no te comparte es, es su creación Esto me hace recordar En este momento Un meme Que dice eh, que, el niño se com, eh, que el niño se comió un chocolate Entonces eh, la mamá le dice, pero ¿por qué te comiste eso? Entonces ella él le dice, no, ella se lo, eh, ella se lo comió. Pero ella eh, y, y responde el niño en ese meme. Dice, pero. Eh? Entonces la mamá le dice, mentiroso. Entonces, mamá, ¿por qué me dices que, que ella habla? Que hay que adorarle, que, que, que hay que arrodillarse. Si ¿Sí ves cómo no se está haciendo la tarea. Se está idolatrando. Se está teniendo rencor. Se está teniendo... Uh, se está juzgando. Y la gente está... Recuerda que los niños son como esponjas. Todo lo que ven. O todo lo que sienten lo están absorbiendo. Yo siempre digo que los tres o cuatro primeros años de los niños. Y, y, y tú le preguntas a tu pediatra. O... Psicólogo, psiquiatra Son las, los primeros Cuatro años de, de esas vidas Que los niños están absorbiendo Absorben Y es lo que, lo que ven esos cuatro primeros años De sus vidas Van a ser lo que van a hacer en un futuro Y eso es lo que necesitamos parar Rompiendo vamos, Necesitamos romper cadenas De que tu hijo no sea un juzgador no, no tenga rencor en su vida sino tenga amor, tenga un papá, tenga una mamá Tú miras pero con cautela tú dices: Yo he cometido errores, soy otro ser humano, pero eso no me justifica. Pero de lo que yo hice, no quiero que, que las personas, los demás, lo hagan. Pero otras personas dirán: Allá ellos, no, pues mi, la tarea. Entonces Jesús diría: ah, Tú pecaste, ah, pe, pe, sigue pecando, no el Señor, vino, no sigas pecando. Entonces, ese es, ese es el ejemplo que ha aprendido el Maestro. ¿Cometiste el error? Sí. ¿Reconócelo? Sí. Entonces no sigas cometiendo el mismo error. Y de lo que tú pasaste, enséñale a otros que no cometan ese error. Pero vivimos en una sociedad, no, déjelo, que aprenda. No, es que nosotros hemos venido que hacer uh, sal en el mundo. Luz en las tinieblas. Pero mucha gente... Siempre, yo creo que, manipulan la palabra. Y no, eso es lo que no quiere el Señor. Y es por eso que este tema de hoy maravilloso que el Señor nos, nos trae, guarda tu corazón de, ya hemos hablado, de rencor, de juzgar, de ser idólatra. No únicamente a las imágenes, sino a los hijos. Los hijos son hermosos, maravillosos. A un animal... Al dinero, el dinero es, es, eh, eh, lo necesitamos. Claro que sí, para pagar nuestras necesidades. ¿Quién nos suple? Nuestro Rey. El Rey siempre lo, lo va a suplir. Por eso Él nos dice que no nos preocupemos, nos dice el Señor. Otra palabra, otro punto maravilloso que nos trae el Señor, no digo maravilloso, sino un punto, wow, que también toca a lo más profundo de nuestras vidas. Es, y lo vemos hoy Y yo te voy a hablar en el ámbito colombiano Para que Y si tú te identificas con esto Bueno, tú dirás Wow, pero también tengo que cambiar El orgullo Los colombianos son, Somos orgullosos Demasiado dicen que, lo, dicen que en Latinoamérica Los que son muy orgullosos Son los, son los argentinos por la forma de hacer ellos, porque vienen de una inmigración europea, casi el 80%, 70% de ellos, italianos, alemanes. Pero yo me pregunto, yo cuando yo veo uh, Yo no hablo mal de mi Colombia, pero cuando uh, a veces uno le pregunta, no, yo, yo, yo, ¿por qué yo? Pero con un orgullo, con una prepotencia. Y, se cree, y la gente cree perfecta Y por eso en Mateo 23.12 nos dice Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Y hoy vemos muchos políticos aquí bueno, te, Una vez más, te lo, hablo, te lo hablo en el ámbito colombiano No sé si en tu país, en el lugar donde tú estás viviendo Hay algo parecido, y yo creo que sí Pero te hablo en el ámbito colombiano Hay una cosa, con los políticos y estamos en tiempo en, en en Colombia, en momentos de que va el otro año, van a reelegir un nuevo presidente hay un, como saben en todo, todo, en todo lugar una izquierda una derecha, y los que opinan entre medio vemos una izquierda dicen eh, llevar, quieren llevar un país adelante. Pero mi pregunta es, cuando uno guarda el corazón y si estás con Dios, ¿estás de acuerdo con el aborto? ¿Estás de acuerdo con que un hombre esté con otro hombre? ¿Estás de acuerdo que con una mujer esté, está con otra mujer? Al Señor le aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pues si realmente esa gente buscara de Dios o la derecha también buscara de Dios y realmente estuvieran sintonizados con el Señor y, y, y que hubiera un temor todo sería diferente pero hay un orgullo como que yo voy a cambiar es que yo, yo, yo, yo, yo yo no he escuchado el primer presidente que diga con la ayuda del Señor vamos a ayunar, vamos a hacer un cambio Vamos a pedirle a Dios que nos perdone Por eso el Señor nos invita en esta mañana, en esta tarde, en esta noche Una vez más, el momento, perdón que sea repetitivo El momento que tú nos escuchas es, guarda tu corazón de ¿De qué estás guardando tu corazón? ¿De qué lo guardas? Uh, hay muchas cosas que guardar el corazón. De toda malicia, nos dice, nos dice el Señor. Efesios, capítulo 4, 31, 32 dice: uh, Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicencia, eh, y toda malicia. Antes de venirnos unos con otros misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero hoy vemos un pueblo de Dios Ah no, Él lo hizo, Él tiene que perdonarme yo, yo, ¿por qué voy a perdonarla? ¿Y por qué voy a perdonarle? ¿Qué hizo Jesucristo? El ejemplo de ejemplos ¿Qué hizo nuestro Maestro? Él no dijo ¿Sabes qué? Porque María o Pepito Juancho hizo esto Yo, no Ya no voy a pagar el precio No, más bien fue hizo lo contrario Tomó su cruz Agachó la cabeza y siguió Y por eso el Señor te está diciendo nos está diciendo ¿Quieres seguirme? Tú dirás, claro que sí Toma tu cruz y sígueme Sígueme calladito, humilde Como dice alguien en cada, cada pollito se ve bonito en su cajita Cada persona se ve bonita Realmente si sigue realmente lo que el, lo que el Maestro Si realmente estás aprendiendo es lo que necesitas hacer no va a haber malicia en ti. Debe haber amor en ti. ¿Hay amor en ti? Sí. Entonces deja ese rencor hacia el hermano. Hacia el vecino. Es que no lo aguanto, no lo aguanto. Bueno, ¿dónde está Cristo? Yo sé que hay muchas personas difíciles. No son fáciles lidiar con público. con Muchas personas. Hay muchos caracteres, Hay muchas eh, personas que... No conocen a Dios realmente. Llevan yendo a una iglesia 15, 20, no sé cuánto tiempo. No lo estoy juzgando. Pero realmente, únicamente eh, de lo que yo veo, a veces mandan mensajes eh, es juzgando al, a que por qué. Un ejemplo: la vacuna, que, la, que de Satanás, que no y hay odio y que los y que las personas hablan sobre de esas personas mal y uno yo, y yo les dice, pues no, no pongo atención a eso está Cristo en ti, y responden, claro que sí, entonces no, ya déjelos que, que hablen más, y hablan más de Cristo, porque no van a hablar más de nosotros y recuerda que el domingo pasado estábamos hablando de que ¿quiénes son los primeros que se van a levantar? Los primeros que se van a levantar contra, es nuestras familias, nuestros seres queridos. Aquellas personas que en nuestro entorno van a, nos están, están con nosotros, son los que se van a levantar y van a juzgar, van a criticarnos. Pero hoy en día, mira, estamos en tiempos postreros. Los tiempos están cambiando, los tiempos están pasando tan rápido. Y no, ya debemos de pensar diferente. Pero si tú te mantienes de lo que me dijo el hermano la hermana, de lo que están diciendo, no, estás perdiendo el tiempo. Más bien busca más del Señor, busca más de su presencia. Igual de estar perdiendo que, que lo que dicen, que no sé qué, leyendo a veces tonterías. Una vez más, la internet es buena, si tú la utilizas sabiamente. Pero yo creo que se utiliza más un 90% malo y un 10% bueno. tengamos mucho cuidado otra, es, otra que, otro punto muy importante que el Señor nos habla de esta mañana las murmuraciones y vemos mucho eso en la iglesia del Señor y en este momento de pronto a ti se te vino a la mente no que el hermanito esto, ¿y ¿por qué no te miras a ti mismo? Te dice el Señor ¿por qué no te miras a ti mismo? tú murmuras y yo no te digo nada, te dice el Señor entonces, no, no pienses en Él, piensa en ti. Claro que el, el hermano también o la hermana también lo hace. Pero mira tu corazón. Mira que realmente, ¿por qué murmuras? ¿Por qué haces esto? Te dice el Señor. Y el Señor no lleva su palabra cuando eh, en, en, en, en Santiago... En el capítulo 4, el versículo 11, nos dice Hermanos, no murmuréis los unos de los otros El que murmura del hermano y juzga a su hermano Murmura de la ley y juzga a la ley Pero si tú juzgas a la ley No eres hacedor de la ley Mira lo que nos dice sino, sino juez ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? La misma palabra me está diciendo. ¿Quiénes somos nosotros para ser orgullosos, maliciosos? ¿Quiénes somos nosotros para, uh, para tener rencor, para señalar, para idolatrar? No somos nadie. Pero como seres humanos se nos llena la boca de mejor dicho, cosas incoherentes. Y eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nuestros días... Vayamos procesando, vayamos cambiando ¿Qué es lo que anhela Él? Que estemos en su presencia Que estemos en una eternidad Él está pensando de pronto en darte ese carro y esa beca Pero es lo que no estamos hablando hoy Yo te estoy hablando de una salvación eterna Yo te estoy hablando de que Tú y tu casa van a ser salvos Pero ¿qué hay en tu corazón? Muchas veces se les habla a los hermanos, a las hermanas Pero como le digo, hoy se te habla por este oído Y al otro día se te sale por este Y como le digo a algunos hermanos, hermanas ¿De qué te sirve levantarte de, a, a la hora del alba? ¿De qué te sirve leer la palabra? ¿De qué te sirve ir al templo? Si en tu casa eres uno, en el templo eres otro Y en tu trabajo eres otro Y yo les digo, como tú actúas en tu casa, actúa en la iglesia. No seas hipócrita. Pues yo no lo digo así, pero lo estoy diciendo, se lo digo con amor. No seas hipócrita. Actúa como actúas en tu casa. No vengas a aparentar algo que tú no eres aquí en la iglesia. O en el templo. O como actúas en tu, en tu casa, actúa en tu trabajo a ver si tu jefe o las personas que están, están trabajando contigo les, les va a agradar como tú eres no, porque no les va a gustar ok, entonces comienza a procesar comienza a cambiar el Señor realmente quiere un pueblo que realmente esté eh, doblegado a que realmente busque su presencia pero no Quieren otras cosas, los afanes, quieren eh, las bendiciones, no sé, no quieren lo espiritual. Siempre me hace, me hace recordar cuando Abraham les, eh, le preguntaba al Señor, pero si hay 50, ¿perdonarías esta ciudad? Y yo le digo Señor si hay siete Si hay tres Señor si aunque sea hubiera uno Tú perdonarías este mundo el Señor dice es que no lo hay Pero mi misericordia y mi gracia es tan grande que Sigo esperando, sigo prolongando, Posponiendo esa llegada Porque el Señor ¿Quieres más almas para esa eternidad. ¿Qué estás esperando? ¿A que venga el Señor y tú te quedes? ¿De qué te sirve tener rencor? ¿De qué te sirve ser orgulloso, orgulloso? ¿De qué te sirve murmurar? ¿De qué te sirve tener esa mente maliciosa? ¿De qué ese chiste de doble sentido to eh, todavía sea parte de tu vida? ¿De qué te sirve? ¿Tú quieres ser santa? ¿Tú quieres ser santo? Tú dices, claro que sí, bueno cambiar la transformación como le digo esas personas mira, eh, una vez más perdona que sea repetitivo pero el fin de semana pasado fuimos donde esas personas eh, vulnerables y que realmente saben sabe que nos decían a nosotros queremos más de, de la palabra del Señor que nos evangelicen más que nos llenen de ropa y zapatos y comida, se los digo así y yo, wow, señor uf. Y aquí y aquí en la ciudad, señor No No, aquí no me dan ropa Aquí no me dan zapatos Y se les evangeliza la palabra de Dios Pero allá en esos lugares Que se siente una pesadez, Se siente que hay, fan, hay, hay Hay mucha gente muerta Pero viva Está pidiendo a, a, a gritos Queremos la palabra del Señor Anhelamos que muchos de nuestros vecinos Conozcan de la presencia del Señor Que esos, que, que esos corazones Realmente entiendan que, que hay un Dios vivo y de poder Y conocimos a un muchacho Que lleva, que lleva nueve meses Nueve meses en la pre, de, de ese primer amor Diciendo eh, Papá, aleluya, aleluya, aleluya Te amo, te amo Y nosotros, uy ese muchacho. Y, y, se, y, y se veía que estaba en la droga. Y dice, aleluya, aleluya, aleluya. Y yo sé que cuando compartamos esta palabra, tú vas a mirar. De pronto no te vas a como ver porque está en el video, pero el momento estar ahí. Y estamos cerca de un caño. Y ese caño, imagínate, un caño es un, un, un, como donde pasan las aguas sucias. pero hechos felices, porque tienen aunque sea un, un lugar donde vivir, pero hoy el pueblo de Dios, se le está dando la palabra de Dios, y se quejan, murmuran, y hay otras personas que realmente se sientan, queremos la palabra de Dios, queremos que nos evangelicen, nos y mira cuando nos decían así, tenemos dos líderes en esa, en esa área, de Cristianos en la Gloria Fundación, nos decían, los invitamos a que vengan temprano y vayamos casa por casa y le evangelicemos a estas personas y, y, y nos decían estos dos líderes, uh, uh, se llama Julie y Carmen, les aseguramos que cada persona nos va a abrir la puerta y van a querer escuchar la palabra del Señor. Y yo, wow. Y que, pero que nos dijeran, ¿sabe? Y te lo repito, más que ropa y comida, queremos la palabra del Señor. Y anhelamos que todas esas personas conozcan al Señor. Yo uno decía, wow, Padre. Realmente hay mucha, mucha falta mucha, mucha, muchas personas que conozcan de ti, Señor. Y por eso tú nos has traído. Y, y yo le decía a ellas, vamos a orar. Y que el Señor ponga el momento para regresar y hacer esta labor de ir a evangelizar casa por casa ese día que fuimos la gente le daba como ese miedo ese temor de salir de sus casas pero ya nos decían ellos nos están escuchando ellos nos están escuchando y van a venir y pasó así la gente, cuando escuchaban la palabra de Dios, y fue gente quebrantada, maravilloso, y la gente venía, oren por mí, necesito más de oración, de, esa, de esta palabra, de ese evangelio. Y algo que me conmueve en mi corazón es que una vez más, la gente, hay mucha gente que tiene la oportunidad de ir a un templo, pero únicamente vas a socializar no a buscar de Dios vamos rápidamente, se nos está acabando el tiempo falta de perdón, esa es otra falta de perdón, en Mateo 6, 14 nos dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial si comienzas si a procesar ese pasado decir Señor te lo dejo a ti hay muchas cosas en nuestras vidas que nos cuesta dejar, claro que sí, pero entreguemos esas cargas a nuestro amado Señor, y hay en tu corazón, deja, suéltalo, porque si no, no vas a poder, tú no vas a poder, vas a ir en ese desierto aguantando hambre y y no vas a poder pasar ese desierto, ¿quién es el, que va? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es el que está diciendo, ven a mí, yo te voy a ayudar a pasar ese desierto, yo te voy a quitar esas grietas, para ver cicatrices en tus manos, en tu corazón, en tu vida? Pero recuerda, yo también tengo cicatrices de lo que yo hice por ti. Y el Señor nos está diciendo, perdonen como yo soy perdonado. Amado sea tu nombre, Señor. Otra. Y, y se está viendo mucho en el pueblo de Dios. En el mundo se ve, pero lo impactante es que se ve en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios se está viendo la hipocresía. Mateo 23, 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, porque por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda in inmundicia. No lo no digo yo, lo dice el Señor. El Señor nos está hablando a lo más profundo a, de nuestro corazón hay también amargura y nos dice en Hebreos 12:15 mira bien, o sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que alguna, que alguna raíz de amargura se eh, eh, estorbe y por ella muchos sean contaminados deja esa amargura entrega todo al Señor venga cualquier máquina de Satanás Señor te entrego reprende, ponte esa armadura del Señor, ese yelmo, esa coraza, ese escudo, esa espada, ese cincho, esas sandalias, lee su palabra, no únicamente en tu necesidad, realmente cuando necesites buscar, siempre busca del Señor, no únicamente cuando, ah no tengo nada que hacer, no, busca siempre, de mañana, tarde y noche, cada segundo, cada momento de tu vida, por eso te invito a que tú siempre estés hablando con el Señor. Te invito. En el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, Padre de la Gloria. Tú nos, habla, nos has hablado en lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas. Guarda tu corazón de... ¿De qué vas a guardar tu corazón? Te dice el Señor. Te pregunta el Señor, ¿de qué vas a guardar tu vida? ¿De qué vas a guardar de que, de que lo que estés pensando, de lo que estás haciendo, te va a alejar de mí? Yo te quiero más en mi presencia. Yo quiero estar más en, en ese hogar. Yo, y yo te invito de lo que he aprendido y de lo que vi, el, el, no este fin de semana, el sábado no el sábado que, este sábado que pasó, sino el, el antepasado, de que, Tú le digas al Señor, como nos decían aquellas, aquellas personas, no queremos ropa, no queremos comida, queremos ese alimento de la palabra de Dios. Eso nos decía. Y con los colaboradores que fuimos, nosotros nos quedamos mirando como que, wow, ¿qué pasó aquí? si ¿Sí ves como el Señor nos habla como nos quiere dale gracias al Señor por ese pan que comiste dale gracias al Señor por ese por esa agua, chocolate por lo que tú te estás tomando por lo que tú tienes dale gracias al Señor porque el Señor lo que te permite en tu vida es con alguna razón de ser guarda tu corazón de guárdalo porque el Señor tiene cosas grandes para ti no únicamente para ti, para tu familia, para tu hogar pero está en cada uno de nosotros en que eh, abramos esos, ese corazón así, a las puertas de nuestros corazones mira que ya para, ir, ya para terminar eh, hay, una, hay una imagen que cuando, tú, que cuando se limpia el corazón le, eh, se limpia de, de, de, de la sangre y todo el corazón queda blanco. En otra, en otra emisión voy a traer esa imagen. Queda blanco. Es lo que quiere el Señor, pureza. Es lo que quiere el Señor, que tengamos una santidad con Él. Y yo siento que ese corazón que yo vi en esa imagen, lo vamos a tener en esa, en esa eternidad. Un corazón puro de no rencor, de no juzgar, de no criticar en el que no haya orgullo, en el que no haya murmuración. Ese es el corazón que quiere el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y como siempre, y perdona que sea repetitivo, este anuncio, Dios es amor. Y cuando hay un amor, hay un corazón blanco, puro, sincero. Y como dice 1 Corintios 3,16, ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios en vosotros, y yo sé que mora en mí, y yo sé que muere en ti. Y así que dejemos que nuestros, eh, nuestro amado Rey siga orando más en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te invito a que cierre tus ojos y lloremos, Padre amado, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te quiero dar gloria y honra y poder, Señor, por habernos hablado a lo más profundo de nuestro corazón. Por habernos hablado, Señor, de una manera sobrenatural, Señor, que conmueve nuestras vidas. Sabemos que no somos perfectos, Señor. Sabemos, Señor, que tenemos muchas cosas que procesar, madurar, entender. Pero te pedimos, Señor, y yo te pido, Señor, por este pueblo que asiste a tus templos, que realmente te busquen, Señor. Que no vengan a estar pendientes del hermanito y la hermanita a juzgarlo a criticar. Sino a decir, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Puedo orar por ti? Si tienes si tiene rencor, mi hermana, entre, dale esta palabra. Entrega todo problema al Señor. Que no haya ninguna amargura te pedimos por esta nación de Colombia por el mundo entero Señor por Israel te pedimos por los líderes Señor que nos ayuden a propagar las buenas nuevas del reino de en los cielos a hacer estas obras sociales Señor gracias Padre Celestial gloria y honra y poder para ti son siempre Señor como siempre lo digo Señor tú eres el productor tú eres el asesor tú eres el director de este ministerio Padre Celestial de todo lo que comprende ese ministerio Señor y de las personas que tú pongas en este ministerio Señor En el nombre poderoso de Jesús Amado Rey poderoso Señor Te pedimos por los niños, por los jóvenes Señor Y, con, y nosotros como padres Seamos y dejemos ese legado Señor De ponerle esas palabras en lo más profundo de sus corazones Para tu gloria y tu honra Amén Y un fuerte poderoso Amén qué hermoso que el Señor nos ha hablado y me gozo cuando el Señor eh, Toca nuestros corazones Y una palabra que Que la esperaba hace tiempo El Señor nos habló Guarda tu corazón de qué Está en cada uno de mirar En qué debes de guardar tu corazón El Señor te dio diferentes puntos hoy Y es por eso que el Señor Tanto nos ama Que nos está diciendo Eh guarda tu corazón y recuerda cómo comenzamos esta palabra en Ezequiel y, y en, ese, en Ezequiel, en el capítulo 3 el versículo 27 nos decía mas cuando yo te hubiere hablado abriré tu boca y le dirás así ha dicho Jehová el Señor el que oye, oiga y el que no quiera oír, no oiga porque casa rebelión. son y el Señor te está, está diciendo comparte esta palabra o comparte lo que has aprendido en, el, en la mañana, en la tarde en la noche de hoy Y di, el Señor me ha mandado a que te diga esto Y recuerda esto Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel Oirás pues tu, uh, tú la palabra de mi boca Y las amonestarás de mi parte Recuerda que esa amonestación debe ser con amor Y dejar que el Señor, que el Espíritu de Dios Hable a través de tus labios Y siempre dale esa gloria, esa honra y el poder a nuestro Señor Bendiciones y nos veremos en nuestra misión aquí en Hablando con Jesús, Dios mediante el otro domingo. Y si no, que sea la voluntad de nuestro Señor. Bendiciones y recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios.